Qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios me va bien, pero el gusto es mío. Muchas gracias por esta entrevista y un inmenso abrazo a Cuenca. Cómo extraño Cuenca, estaba viendo la cúpula de la catedral, las cúpulas de la catedral y un inmenso abrazo a Azuay y a la patria interna. Bienvenido economista Rafael Correa y bueno empecemos la entrevista desde ya le digo que por acá voy a mencionar algunos términos eh, le dijeron le acusan dicen a propósito de todo lo que lamentablemente ocurre en nuestro país. Así que vamos a empezar, expresidente, el país sin duda todavía vive un luto, eh, usted está enterado, un luto amargo por la falta de respuestas sin duda a las preguntas de cómo ocurrieron los hechos, vamos a empezar con eso, que terminaron con la vida de la abogada María Belén Bernal. Es más que un hecho que fue asesinada por su esposo, lamentablemente miembro de la Policía Nacional. Tan mal estamos, eh, economista que este tipo de hechos, lamentablemente, ocurren al interior de una escuela de formación policial. Con esa pregunta empezamos la entrevista. Muchas gracias, pero una precisión a su comentario. Dicen, dijeron, es su deber como periodista aclarar eso, porque repetir eh, fake news, noticias falsas o, o interrogantes sin sustento alguno, ya es el cómplice de esa desinformación. Pero ese es el deber del periodismo con, sí, todo, decirle, en este caso, con todo gusto para responder, absolver cualquier duda, pero ya debemos exigir datos, no relatos y tanta mediocridad de que la culpa es de Correa porque vio el territorio nacional para el narcotráfico, porque pactó con la banda y cualquier disparate sin ninguna prueba para tratar de justificar el fracaso total del anterior y de este gobierno. En todo caso, dividamos en dos partes. Primero el feminicidio es un problema gravísimo en toda América Latina por la cultura machista, particularmente en Ecuador. Se puede hacer cosas del Estado central para combatirlo. Hay presupuesto en la lucha para proteger los derechos de la mujer. Este gobierno solo lo ha ejecutado ese presupuesto en el 5%. Se debe enseñar a los chicos en las escuelas, dar el ejemplo por parte de los líderes. Eh, lo que sí quiero enfatizar es que no es un problema solo del gobierno, es un problema cultural, no nos engañemos. Esa lucha debe ser de todas y de todos, todo el tiempo, desde los hogares. Sin embargo, sí se puede hacer mucho más en el Estado Central. ¿Qué es lo grave? En el caso de la señora Bernal, de la abogada Bernal. Que fue asesinada dentro de una escuela de policía, o sea, lo más grave, el feminicidio gravísimo, Pero lo, lo inconcebible. Fue asesinada dentro de una escuela de policía, donde estaba un tipo en estado etílico, eh, teniendo relaciones con una alumna, con una cadete, no, sin ningún control. Eso demuestra la degradación también de la policía, la institución llamada a darnos protección. Eso demuestra el desastre en que se encuentra el país, que no es casual. Si quieren, échenme la culpa a mí hace cinco años, ojalá si se resolvieran los problemas. Es que destruyeron todo, entre ellas, entre esas cosas que destruyeron. Las pruebas de confianza para entrar a la policía, se les ponía hasta detector de mentiras para que no, me entre, no entren delincuentes a, a la Policía Nacional y todo eso fue derogado por odio a correr. Y aquí tenemos las consecuencias, hoy lloramos lágrimas de sangre. Mi abrazo solidario a la madre, a la familia de esta nueva víctima, de la violencia en general y lastimosamente en este caso de la violencia criminal de un policía. Economista, y por ahí va precisamente eh, revisando la información, los hechos cómo han ocurrido durante estos últimos años cuando usted estuvo de presidente eh, pues eh, pudimos ver lo que se hacía con la Policía Nacional incluso para poder ingresar y ser un agente pero a, aquí van algunos recuentos para que la ciudadanía precisamente sepa cómo era la Policía Nacional en su gobierno, y quiero empezar diciendo asimismo que la de Blaque Policial que vemos solo se compara quizá expresidente con la explosión delincuencial que actualmente vive el país por el año 2011 se instauró usted lo recuerda muy bien las evaluaciones para el personal aquí están las llamadas eh, pruebas de confianza que contenían por ejemplo el examen toxicológico también la prueba patrimonial el examen eh, psicológico y el polígrafo estas pruebas eh, fueron eh, instrumento fundamental para la depuración policial permanente siendo el polígrafo por ejemplo con una exactitud mayor al 92% Estamos de acuerdo, el elemento que determinante, ¿no es cierto? Durante su aplicación, uno de cada tres aspirantes fue rechazado por no pasar la prueba del polígrafo, que se empezó a usar desde el año 2008 en su gobierno. Pero... En el año 2017, todos recordamos, a dos meses de que usted dejara el cargo algunos poderosos, tenemos que decirlo así lamentablemente, al interior de la Policía Nacional lograron que el polígrafo deje de ser determinante para entrar a la Policía Nacional. Entonces le pregunto, economista Correa, ¿la destrucción de estos filtros ha llevado a que la policía esté como esté hoy en día? Eso es parte del problema gravísimo, no hay controles a la entrada, pero también, por ejemplo, que la fuerza pública esté bajo el mando civil es un signo de democracia. Pero además es, muy, es necesario, porque cuando se tiene un ex general de policía controlando a la policía, un ex general de la Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, Fuerza Naval controlando las Fuerzas Armadas, se eh, cae en el espíritu del cuerpo. Mire lo que ha pasado con Carrillo, las declaraciones que tuvo al inicio y hasta el final, absurdas, torpes, indolentes, inhumanas. Tratando de proteger a la, a, a la policía, no tratando de proteger a la familia de la víctima y de encontrar qué había sucedido con la persona desaparecida. Pero todo eso fue revertido De la época de Moreno, volvimos al pasado. Entonces un ex de policía controla la policía. ¿Qué va a controlar? Caen en el espíritu de cuerpo y algo en algo con las Fuerzas Armadas. Ese es otro problema. Otro problema es eh, la total falta de preparación, eh, la falta de presupuesto. No, en el 2011 hay informes del BID, ustedes lo pueden buscar en las páginas web, en, el, en internet, que teníamos la policía mejor pagada del país. Se tenía modelo de gestión, se le asignaba hasta subcircuitos. Recuerden que vimos el país en regiones, en distritos, circuitos, y en el caso de la policía, hasta subcircuitos para darle a los diferentes oficiales, el teniente de circuito, el circuito del capitán y así sucesivamente, control de esos territorios, y se lo evaluó en función de eso si no disminuía la criminalidad en su territorio no podía sencillamente ascender de rango, había una visión comunitaria la policía, trabajar con la comunidad que es la que sabe quién vende droga quién es el violento, quién es el asesino potencial bueno, todo eso fue destruido por hundir una era, la era de la revolución ciudadana, no les importó hundir la patria Ex Presidente, hay encubridores, seguimos eh, tomando como ejemplo, lamentablemente, el hecho de la abogada María eh, Belén Bernal. Hay encubridores en este caso, y me refiero específicamente en la Policía Nacional, también el Ministerio del Interior o el mismo Ejecutivo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque sus familiares ahora hablan de que, más allá del crimen pasional que es evidente al darse al interior, de, en este caso, de una institución como la Policía Nacional, es un crimen de Estado. ¿Usted qué opina? Miren, no soy experto en el tema, no me contan las cosas, no soy responsable para lanzar lodo con ventilador como nosotros hemos recibido, sin argumentos, sin fundamentos, sin ninguna responsabilidad. Somos gente responsable, somos amantes, la verdad, yo creo que la verdad debe ser un derecho humano, pero creo que es indudable que al menos hubo gravísimas omisiones En la escuela de la policía, además del desorden que se vive, un... Oficial que estaba de guardia, que le han preso para salir un partido de fútbol, bebe, entra en estado etílico, tiene relaciones con una cadete. O sea, además de la degradación moral que se había dentro, es evidente que se ha vivido dentro de la escuela de policía, ya se conoce ¿no? que un eh, otro oficial se escuchó ruido, preguntó qué pasaba, le dijeron no te metas en problemas, y en lugar de denunciar inmediatamente la irregularidad, se fue a dormir. Entonces, por supuesto que hay por lo menos graves omisiones, no solo de la policía, no solo del ministro, sino también la fiscal tomó la declaración de este tipo Cáceres, el criminal potencial, el potencial asesino, ¿no? el sospechoso, porque hasta que no tenga una sentencia firme no podemos decir que es un asesino, pero es el sospechoso el asesinato, y lo deja ir, porque es que no tiene un informe. Mire cuánta doble moral, cuánta, cuánta inmoralidad, ya no es doble moral, es amoralidad. Esta señora, que sinvergüenza Salazar, Diana Salazar, ha mandado preso a gente por un Twitter, Vea por un tuit, vea cómo metió preso a Paula Pavón, a Virgil Hernández, a Cristian González, cómo metió preso a Leonel Giza, pero acá no lo pudo meter preso. es pues Por supuesto que no puedo decir que ha habido complicidades, pero por lo menos ha habido gravísimas omisiones. Uh -huh. Y negligencia también. Uh -huh. Ahora, expresidente, al interior de la Policía Nacional se pueden armar también esto, estas escenas, ¿no? porque en primera instancia, evidentemente, se utilizaron términos como samentas y efectivamente en 11 días no se puede encontrar un cuerpo en ese tipo eh, de condición. Dentro de la Policía Nacional se pueden armar este tipo de cuadros eh, pues para evidentemente lavarse las manos también. Bueno, sí, es claro que en historia eso sí se ha verificado. Ha habido falsos positivos, ha habido tortura, ha habido corrupción, desaparición, como el caso trágico de los hermano Restrepo. Y mi abrazo solidario a don Pedro Restrepo, que se encuentra en muy delicado estado de salud y para mí verdaderamente una referencia de vida. Créanme que me da me dan fuerzas para luchar el ejemplo de, de Pedro Restrepo. Entonces, es evidente que, que se puede dar esta cosa y se ha dado la policía por su propia misión es muy susceptible a la corrupción, porque lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, es, es más sensible de, tre, de ser cooptada. Hay es que tener mucho más cuidado en quién va a ser policía, cómo se, en el modelo de gestión, cómo se controla, regula la policía. Pero a ciertos mandos, no todos, cuidado, no generalicemos, hay extraordinarios oficiales, extraordinarios elementos policiales, pero también hay de los otros, fascistas, cavernícolas, violentos, corruptos, no querían ninguna clase de control, no querían ninguna clase de, de regulación. Y por eso aprovecharon gobiernos débiles, entreguistas, como el de Moreno y Lazo, para volver a tener oficiales de sus propias filas como ministros y el espíritu de cuerpo, además ¿no? de que se soltaron todos los controles, ¿no? Y ya, ya nadie controla nada. Señor expresidente, lamentablemente eh, a hoy, hoy eh, luego pues del sepelio de eh, la abogada, muchos de los ecuatorianos ya no hablamos del tema y quizá por ahí esté el problema, ¿no es cierto? Y, y sí quisiera, quisiera consultarle a usted, eh, pues eh, teniendo esa experiencia tan amplia a nivel, eh, no solamente de Ecuador a nivel del mundo, ¿cuáles serían las políticas, ya usted viéndole desde otra perspectiva, desde otro lado, eh, que se deberían implementar desde un gobierno, sobre todo el nuestro, de Ecuador, para el cuidado y protección de las mujeres? entendiéndose no como un plan reactivo, sino eh, preventivo, porque a veces hacemos al revés o no hacemos nada. Cambio, cambio cultural. Y eh, no nos engañemos. Mire que esto puede beneficiar al gobierno, no me interesa, diría la verdad. Uh -huh. o sea, no es un problema solo el gobierno, es un problema de la cultura machista ecuatoriana. Nos querían desde el hogar. En mi casa, los hombres nos quedamos sentados mientras mi hermana tenía que servir. Y eso lo asumimos como normal. Debemos romper esos esquemas. Debemos enseñar con el ejemplo, pero también a través de la instrucción formal, la igualdad absoluta de derechos entre hombres y mujeres y el respeto absoluto en todos los ámbitos eh, de hombre a mujer y mujer a hombre. Pero por supuesto, también se requieren sanciones, también se requiere seguridad y tenemos cuatro veces más homicidios que cuando yo dejé el gobierno. Vamos a terminar como uno de los tres países más violentos de la región vamos a terminar con el año más violento de nuestra historia porque destruyeron todo de eso también incluye mujeres ese, ese, ese índice general de violencia entonces también el proceso de cambio cultural, acabar con esa cultura machista, educación, ejemplo pero también esa capacidad del Estado para cuidar a la ciudadanía la seguridad ciudadana que fue destrozada en el gobierno de Morena y en el gobierno de Lazo miren los absurdos, O sea, ofrecen universidades policiales, universidad policial es un absurdo pero ni siquiera hay para, a gasolina para los patrulleros. A ese nivel la han llevado a la paz O también dinero para una bala, ¿no? Cuando un policía necesita defenderse, pues va preso y evidentemente algo habrá que hacer ahí en la Constitución. Pero, o... Wil, pero Wilmer, es que no, es un error. Dígame el artículo de la Constitución, porque siempre repite eso. Dígame el artículo de la Constitución que impide que eh, la policía se defienda. No existe, es un mito, y lo invito después, con calma, que el informe de la ciudadanía ese artículo. Vamos a estar esperando. ¿Cuál es la realidad? Cuando yo llegué al gobierno, la memoria es frágil, 30% de los policías nada más tenían pistolas. Le compramos las mejores pistolas, las austriacas para todos los policías, las locas. Para practicar tiro tenían que pagar las balas, nadie practicaba tiro. Financiamos municiones, capacitación. No tenían chaleco antibalas, solo con chaleco antibalas. Se redujo casi 30% en la mortalidad policial. Están los datos, lo puede revisar que se trata realmente de atender con eficacia a la policía para que cumpla su labor. En lugar de estar ofreciendo universidades policiales, ¿no? Por si acaso, cuando yo llegué a la presidencia y mi angustia era la inseguridad ciudadana, me senté con los comandantes y dije, ¿qué necesitan? ¿saben lo que me pidieron? Un avión para transportarse a Cuenca, a Guayaquil. Porque como las Fuerzas Armadas tienen aviones, ellos también querían tener aviones. Ni siquiera tenían Redes troncalizadas de comunicaciones. Lo que hicimos fue poner red troncalizada, pistolas, chalets, municiones, mejor capacitación, pruebas de confianza y logramos una de las mejores policías de la región y con un altísimo nivel de confianza de la ciudadanía. Hoy todo aquello está destrozado. Expresidente, se menciona que en su gobierno eh, Ecuador era el segundo país más seguro, ¿no? Ahora estamos muy por debajo. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque en Guayaquil la delincuencia no tiene límites al punto, eh, muy bien debe conocer usted también, de detonar un coche bomba a cualquier hora del día, ¿no? Y se está convirtiendo como que en algo cotidiano. Y aquí nuevamente las actuales autoridades afirman que antes, eh, y aquí va lo que le decía, y, por ser más, y para ser más específicos en su gobierno, estos grupos que ahora están desatados estuvieron controlados por usted. Y cuando pues usted estaba en el gobierno, pues, o más bien este actual gobierno intenta eliminarlos, responden con guerra. Le pregunto entonces, ¿usted economista tuvo algún contacto con estos grupos de narcos? Pero Wilmer, solo hacer esa pregunta es ofensivo. Y le insisto, consultar directamente si usted la de la justificación a... de los medios. Esa es una prueba de lo que están diciendo. O sea, el tener éxito es ser malo. Para, no para, para ser bueno, hay que hacer un fracaso como lo es lazo. Ya basta, ¿no? que no insulten nuestra inteligencia por el amor de Dios. Construimos toda una institucionalidad para seguridad. todo lo desarmaron: Ministerio Correal de Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, que controlaba las cárceles, la, la escuela para guía. Pero además. Seguridad ciudadana no es solo dar más revólveres a la policía, más chalecos, hay que hacerlo. Pero es eliminar la pobreza, mejorar la igualdad, igualdad de oportunidades, poderse atender en un hospital, poder mandar a tus hijos a la escuela, que te atiendan bien a ritos civil, sin que se extorcione un tramitador para poder hacer lo más elemental. Todo eso se perdió con los gobiernos de Moreno y Lazo. Pero por favor, Wilmer, yo sí le pido a los periodistas, les voy a repetir las barbaridades que dice esta gente. Pídan las pruebas quisiera sí, una prueba, si no están siendo cómplices de esta clase de difamación, con todo respeto. Economista, por eso le decía, le quería consultar en esta mañana directamente a usted, porque es muy repetitivo y evidentemente acá, para que usted responda. Pero, güey, güey le estamos con dando todo cariño, es que no se entiende el rol de, del periodista. No es que esperar para preguntarme a mí. Son ustedes los que tienen que cuestionar. A ver, presenten una prueba. Si no hay prueba de lo que dice Lazo, que dijo que hasta que habíamos dado territorio nacional para entregar al narcotráfico, ya, ustedes tienen que denunciar, usted está mintiendo, presidente. En lugar de preguntarme a mí, porque eso ya deja la inquietud, reproduce la mentira. Bueno, y todos estos conflictos pretenden solucionarse. Aquí vamos al siguiente tema, economista. Eh, eh, Uyeme, eh, si me permite hacer una pausa. Usted sabe que yo soy creyente. Creo que este es un, un canal evangélico muy serio. Recuerden lo que dice el Evangelio. Solamente la verdad os hará libres. Ustedes son los guardianes de la verdad en la sociedad. No repitan esas cosas. Cuestionen al que las postula y pídanle prueba. Y, evidenciarlo como mentiroso, si está engañando a toda la sociedad. Lo hacemos, economista, lo hacemos, aunque no lo crea. Bueno, vamos, vamos al bueno, tema de... Yo sí lo creo de cierto periodista, por si acaso. Ah. Pero que miente un periodista que, te, que tiene el deber de decirnos la verdad, es como el policía que tiene el deber de cuidarnos, que es el que nos asesina. ¿no? Es como que si es doble responsabilidad, doble culpa. Hay que tener mucho cuidado de eso. Ese es buen punto lo que acaba de mencionar, economista. Vamos al siguiente tema, entonces, si me permite. Y todos estos conflictos, sin duda, eh, Economista pretende solucionarse con las eh, ocho preguntas de la nueva consulta popular. Aquí le pregunto, entonces, eh, como están planteando estas ocho preguntas, ¿es mejor o peor que las siete veces sí del expresidente Moreno? No, no puede ser peor. el siete veces sí es un golpe de Estado. Y mire cómo estamos. Convirtieron a un... A un... Eh, politiquero fracasado, senil, corrupto, deshonesto, porque no puede decir que, que yo robó 300 millones, como dijo, lanzando lodo con ventilador en prócer de la patria, tuvo un Luis Altomillo, se nombró emperador y nadie dijo nada. ...que eh, No puede ser peor que esa consulta que destrozó a la patria, pero sí es un distractor. Y alguien dice, siempre es bueno consultar al pueblo. No, no es verdad. Para que se consulte al pueblo, hay legalidad dentro de un marco que se llama Estado de Derecho. En Suiza le han anulado consultas populares por no haber tenido suficiente información, por ejemplo. Y debe haber legitimidad, recta intención, no la intención de distraer de los graves problemas nacionales y tratar de reivindicar al gobierno. Además de que son preguntas ociosas, repetitivas, contradictorias, y eso podemos hablar más adelante. Entonces, no creo que sea peor, pero sí es malo para la ciudadanía. Por ejemplo, disminuir asambleístas. Primero, nos va a costar 60 millones esa consulta y nos vamos a ahorrar cuántos millones en Asamblea en cuántos años. Segundo, el verdadero problema de la Asamblea es que para perjudicarnos a nosotros, cambiaron del método de Hunt al método de Wester, que, que potencia las minorías, dispersa, atomiza la Asamblea. Y eso permite a estos mercaderes de la política, disque llamados independientes, a cobrar por cada voto. Entonces, digan la verdad. Ellos mismos causaron este problema, la pésima actuación de la Asamblea, por hacernos daño a nosotros, el grupo mayoritario, cambiaron el método de asignación de escaños. Uh -huh. Ya no se tiene para sacar dos de dos asambleístas, ganarle dos a uno al que te sigue, sino tres a uno. Es casi imposible. Y con eso llenaron de independientes, entre comillas, la Asamblea e ingobernables. Pero entonces hay que rectificar eso. Uh -huh. No, Ellos crean el problema y te venden la solución que les conviene. No, disminuir el número de asambleístas y hay muchos que aplauden esa barbaridad. Hay que volver al método de Honte, eso es todo. Economista, y una de las preguntas eh, habla, por ejemplo, de permitir la extradición de ecuatorianos que de cierta manera hayan eh, cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional y que puedan ser juzgados en países en donde están. También habla, por ejemplo, de mantener la autonomía de la fiscalía. Otra de las preguntas que están allí, además de la que usted menciona, de reducir asambleístas, eh, eh, pues eh, también eh, que hace referencia a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está muy peleado durante estos últimos días, y, y meses eh, ya no ponga autoridades, sino sea la Asamblea Nacional. Es como que lo mismo de lo mismo, ¿no? Es que nada funciona si no hay valores, si hay la cultura de la trampa. Destrozaron todo con la consulta del 2018 y un país que marchaba hacia el desarrollo. No solo que íbamos mejor, marchamos hacia el desarrollo. Hoy estamos peor que 20 años atrás. Mire, ¿Y te hay decía, otro... hay preguntas absurdas, contradictorias. Fiscalía misma ha desmentido al presidente de la República, Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se acuerdan quiénes nombraban las autoridades de control? La propia asamblea, para nombrar al fiscal con el apoyo de los social cristianos, el pacto era no me acuse a ningún alcalde social cristiano queremos volver a eso ah, se elegía el Consejo de Participación con una innovación institucional por concurso de merecimiento, se creaban comisiones para que también por concurso de merecimiento se designa al fiscal al contralor, todo lo desbaratar. ahora es por elección el Consejo de Participación si no le gusta resolver la elección lo destituyen ilegalmente ¿No? y todo es trampa, todo es amarrado, y como no le funciona eso, entonces quieren que vuelva a la asamblea, es el nombramiento de autoridades de control. Usted sabe lo que es eso, no podemos innovar, no somos capaces de crear nada nuevo, porque todo lo destruyen. Hay una pregunta muy importante a la que usted, la extradición, ya van a decir que somos los eh, la constitución corraísta que impide extraditar a los corruptos. Hace 70 años está prohibida la extradición de ecuatoriana, hace 70 años, pero además... Ese es un signo de un estado fallido Como yo no puedo como delincuentes Como no creo en mi sistema de justicia Como no creo en mi sistema carcelario No sean malitos los gringos Ténganlo ustedes, ustedes jubilen, hagan lo que madres, Torturen, lo crucifiquen, lo que quieran Además hay un principio que se llama de reciprocidad Si nosotros vamos, vamos a permitir que se extraditen ecuatorianos de Estados Unidos Bueno, un delincuente gringo que cometió un crimen en Ecuador Y volvió a su tierra O desde allá cometió un crimen contra un ecuatoriano Que también puede ser pues, extraditado Eso nunca va a suceder esto es signo del alma de vasallo que tiene Lazo y su gobierno, del alma de lacayo y símbolo del fracaso de su gobierno en un Estado fallido. Eso no lo podemos permitir los ecuatorianos. Fuerzas Armadas, se lo olvido, que ayuden a la seguridad. Las Fuerzas Armadas siempre han podido ayudar a la seguridad. Me permito leerle el artículo. Artículo, y revisen, Cuencana, Cuencana. Artículo 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Está es claro ya. Pero más claro, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía, e integridad territorial y complementariamente apoyar en la seguridad integral del estado de conformidad con la ley. Entonces esto ya estaba en la Constitución. Pero como de todos modos había reticencia de ciertos jefes militares que decían, no, es que no, nos dice explícitamente que podemos ayudar a la policía. Y en eso abonaba ciertos medios de comunicación para hacerle daño a mi gobierno. Propusimos la reforma del 2015 para que explícitamente se diga las Fuerzas Armadas podrán respaldar a la Policía Nacional para Seguridad Ciudadana. ¿Quién fue el primero que supuso que Guillermo Lazo. Pueden revisar. Pasamos la reforma del 2016. Con Moreno la derogaron. Le están preguntando a lo que ellos supusieron en el 2015. Lo aprobamos en el 2016 y lo derogaron en 2017-2018. Esa es la contradicción que vimos, es la hipocresía en que hemos vivido estos últimos años. Economista, con esa conclusión y con, ese, con esa perspectiva que usted tiene de este tema de la consulta popular, es evidente entonces que su bancada impulsará el no en las próximas elecciones. El gobierno como el ESO se dice sencillamente no, están jugando con nosotros, evidente Y con eso no va a resolver absolutamente nada. O no recuerda la consulta mañosa. Que dijeron que derogando la ley plusvalía iba a darse un boom en la construcción, porque era la ley plusvalía la que impedía la, la, la construcción. tú era falso. Vamos a caer en el mismo error un gobierno como el de Lazo, un fracaso total, corrupto, inepto, que ha engañado al pueblo ecuatoriano, se le dice sencillamente no. Esa es la mejor respuesta. Economista, súper rápido. El concepto, o más bien el motivo más grande para decirle no a estas preguntas que está planteando. Una palabra. Porque, porque el problema no son las leyes, las instituciones, no un El problema es Lazo y su gobierno, absolutamente ineptos, corruptos, mentirosos. Perfecto, para ir terminando. La solución, anticipe elecciones, dice la constitución, tenga algo de esencia y permítanos elegir nuevamente. Y después ser ratificado en la urna. Pero exponga, ponga su cargo a disposición de su mandato, el pueblo ecuatoriano, como yo lo hice en el 2009, dicho sea de paso. Ex presidente, para ir concluyendo la entrevista, eh, veíamos también al presidente Lazo gestionando ayuda internacional contra la delincuencia. Esto quiere decir que ministros del ramo, la Policía Nacional y especialistas no funcionan. Ahora, por ejemplo, el capitán Zapata liderará este cambio profundo en la institución policial. Por ahí veíamos un tuit de usted bastante fuerte sobre este tema. Algo rapidito que tengamos que decir. Una burla, pues aparte de la misma argolla El mismo mediocre ¿Usted cree que un general de policía le va a ser su capitán De policía? Eso demuestra Que la orfandad en que se encuentra El gobierno de Lazo, o sea, terrible Pero además, no solo de pan vive el hombre? También lo dice la Biblia El Evangelio También vivimos de dignidad De san orgullo nacional o sea, Este es un mendigo internacional Lazo fue a las Naciones Unidas a pedir ayuda para todo Hasta del rincón de CNN se le burla es una vergüenza nacional e internacional, y eso no hace mucho daño en el espíritu nacional. Y aunque no crea, eso tiene repercusiones en cuanto a la marcha del país, de la sociedad, en cuanto a la seguridad. Porque dice, si nuestro gobernante no puede hacer nada, nadie hace nada y todo el mundo ve para otro lado. Esto sí, de acuerdo a lo que manifiesta la gente, el país ha soportado dos años con estas mismas políticas y decisiones. Y aquí Vamos. le pregunto, economista, ¿cómo aguantar dos años más? ¿Qué solución le ve usted a más de lo que ha manifestado todo en esta mañana? No es correcto. Nos han vendido la idea de democracia, que democracia es aguantar cuatro años a cualquier mentiroso inepto. No es correcto. Democracia que cumpla lo que hicieron en las urnas, lo que ofrecieron. Acuérdense que ofreció en cinco minutos resolver todos los problemas. Acuérdense que decía que el pabellón presidencial era un lujo socialista y hoy viaja en ese lujo socialista. Entonces, acuérdense que él proponía en mi mandato muerte cruzada y yo decía encantado. Y ahora, cuando se propone muerte cruzada, si somos golpistas, estabilizadores, o es sea, un mentiroso contumaz. Entonces, hay, hay, hay salida. La democracia debe ser instrumento de desarrollo. Si elegimos mal y este tipo nos está hundiendo, tenemos el derecho, el deber de poder elegir nuevamente. No hay que basarse en, en, en receta, no hay receta. ¿Usted confiaría en un país donde hay una cámara para nobles, una cámara para no nobles, vulgares? Eh, los títulos los entrega un rey, donde hubo una reina a 70 años, eh, donde los, los cargos son eh, hereditarios, en esa cámara, se llama Cámara Alta, donde hay 25 obispos de la iglesia y el jefe de la iglesia es el propio rey. Bueno, ese país se llama Reino Unido. Y podemos estar de acuerdo en desacuerdo, pero es un problema. Que no se metan con nosotros. Necesitamos dar salida a la tragedia que vive el país. Y la salida está en la Constitución. Nosotros pusimos esa figura para flexibilidad. Porque yo creo en regímenes republicanos presidencialistas fuertes, pero a la vez flexibles, no son cosas contradictorias. Fuerte porque hay que tener poder para enfrentar los poderes factos Pero flexible para poder cambiar ese gobierno, si es que no funciona, en lugar de dar golpes de Estado como era antes. Existen las salidas constitucionales, no es consulta. Si quiere hacer una consulta, la primera consulta, ¿está usted de acuerdo que continúe como presidente de la República? Ahí nos va a demostrar algo de esencia Guillermo Lazo. Economista, en muchas de las ocasiones y con esta pregunta vamos terminando ya la entrevista eh, en muchas de las ocasiones un político un representante eh, de un gobierno que no conozca el territorio y este inconveniente, ¿no es cierto? Se viene una gran oportunidad en las elecciones sesionales del 2023 en donde se eligen alcaldes prefectos, eh, concejales presidentes de las juntas parroquiales y otras dignidades más, es evidente que la revolución ciudadana o su partido pues tiene muchos adeptos todavía y claman su nombre es una oportunidad a través de de estos candidatos que ustedes han puesto a nivel nacional para nuevamente tomar este control del país y quizás su pronto regreso, economista. No es el control del país ni el objetivo de mi regreso, aunque es un imperativo justicia, porque lo que han hecho con nosotros es totalmente injusto, una vergüenza, es la mayor persecución política de la historia contemporánea en el país. Pero no, no, no, caigamos en esos lugares comunes, queremos tomar el poder, sino un objetivo de vida, nuevamente, el evangelio donde está tu tesoro, está tu corazón no, olvídese, mi tesoro no está en el poder está en el servicio, pero para poder transformar la patria que nadie se engañe sobre todo el progresismo, nosotros no tenemos poder económico, poder mediático, poder militar poder extranjero, embajada, que nos financia y nos ayuda solo tenemos poder popular hay que tener ese poder político y poder transformar las injustas estructuras que nos han acompañado desde la colonia y eso es lo que estábamos haciendo desde 2007 al 2017 por eso el poder, como medio de transformación como medio de servicio no como fin de, en sí mismo. Y por eso, obviamente, hay que tratar de ganar las elecciones del 2013. Y se olvida muchas veces, ¿no? De que no teníamos hasta hace un año partido político, que nos han perseguido a todos. Yo no puedo regresar a mi país, me impidieron ser candidato con una sentencia por influjo psíquico. El vicepresidente es preso más de cinco años y ni siquiera acusaron a Odebrecht. Otra gente perseguida, exiliada. Y aún así, somos de lejos. Después de cinco años de infamación, discurso único, blindaje mediático, Aún así, seguimos siendo de lejos la principal fuerza política de la PAC. Por eso le agradezco mucho a Dios y mucho a nuestro conciudadano. Economista, agradecemos también su presencia en esta mañana acá en Primera Hora. Eh, gracias de, por las declaraciones. Gracias a todos. Un inmenso abrazo, cuenta suave, patria querida. A ah, no perder la esperanza. Son momentos durísimos, pero saldremos adelante. Dios me los bendiga. Cuídense. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, gracias. Al presidente de la República, economista Rafael Correa, conversando con...